Bueno pues hola familia, ¿qué tal? Aquí os presento aquí el, el juego Super Hot. Es un prototipo solamente de, de finales de 2013 que ahora la, la lanzaron hace un par de días el Kickstarter. Ya han, vamos, han, han juntado la pasta en dos días las notas. Eh, ¿Cuál es la gracia? Si veis, es un shooter en primera persona, eh, bastante simple, es decir, está hecho con Unity como concepto, eh, de unas jornadas, creo que era algo así como el de eh, hacer un FPS en un día o una semana, no recuerdo, no, no, no o si sea, acaso de la descripción podéis eh, ver el enlace al original. Y bueno, esto está entrando ahora mismo en el navegador, ¿de acuerdo? Navegador, para los que no estoy acostumbrado a ver estas burradas. Esto está hecho con, eh, con Unity y esto va con el plugin de Unity en la web También tendréis el enlace debajo para que podáis jugar Es muy cortito Y la gracia del juego, bueno, la vais a ver ahora si no habéis oído hablar Si os dais cuenta, bueno, hay su física y tal Time moves only when you move Si os dais cuenta, por ejemplo, está el ventilador Veis que va muy lento, muy despacio vale. si yo ando... anda ¿De acuerdo? Es como en el *Braid* a partir de no sé qué mundo que, que si vas hacia adelante se mueven las cosas y si vas a aceptar, ¿no? Pues algo parecido, solamente que el tiempo anda cuando tú andas y ahora si te acercas a los pavos y le haces clic, este está de espalda, no me, no me ve, pa lo revientas va, entonces ahora lo que mola es que mola mucho Mira aquí un otro, ¿no? Sí, mira, mira, mira cómo mola esto Hola, ¿veis la bala? Mira, ¿veis? La bala viene hacia aquí y la vemos pasar. ¡Hola, bala! Vamos a nota. Uno menos. Pues no me ha dado de milagro. Ya está. Super tiene tres o cuatro niveles que son simplemente super limpiar. Picamos. Dial is off. Se me va a disparar. ¿Veis? La bala tiene para allá. Aquí hay otra nota. No me acordaba. Uy... Hostia, no la he visto. Joder. Hostia. Se este hemos el y Este también. Vale. Ah, si tiro el arma... Cuando te de casi un bala. O sea, el nivel es este. Este es el nivel. ¿Veis tres pavos ahí, no? Pues vamos, vamos a hacernos un matrix. Que pille el arma. Sí, ya, colega. Voy a morir un montón de veces, ¿vale? Os lo digo ya para que no... No debería morir un montón de veces. Que ayer morí como... 400. Ya lo he jugado. Como es tan cortito, pues pensar hacer el vídeo. Joder, pues estoy llegando. ¡Estoy llegando, tío! ¡Joder! Coño, pues lo voy a llegar. ¡Oh! Vale, pues la pistola... Cuidado cuando te mueves para los lados también porque es muy fácil que le dejes una bala de lado. Ay mierda, no tengo ángulo. Sí, pues... Me lo he hecho la primera... Coño, no le he dado. Me lo he hecho la primera. Ayer tuve que probar como 10 veces. They keep coming. Y no tengo pistola. Mierda. Tú, mi compañero, gracias por tu aportación a la causa. Una bala, dos balas... ¿El cristal me gasta la bala? No me jodas, tío. ¿En serio? Ah, tiene aquí el arte, son piezas de arte. ¡Hola, oh, cabezón! ¡Hola, oh, cabezón, dos! Ya me mola un montón. Bueno, a mí por lo menos me mola un montón. No sé a vosotros. Estoy tirando por aquí porque puedo coger las pistolas cuando me quede las sin balas, que me voy a quedar... Estas malas, cojo la que estaba en el suelo. Le pego a este. Le pego a este. Sí, le di. ¡Ah! ¡Soy un puto mago! Vale. No sé de dónde salen, vale. Estoy yendo un poco a lo loco. Cosa que no es muy recomendable en este juego porque nunca sale. Ah, sí, hay un destello rojo de donde salen los, los señores malvados. Vale. Me quedan tres. Ya lo sé que estás vacío, hombre. En el principio no hay indicador de balas, entonces es un poco coñazo. Pero bueno, eh, os digo, esto lo muy rápido, los pavos, para probar el concepto. Y, y desde luego el concepto mola. ¡Hola, pequeñín! Y ya está, el boss fight. Bueno, el boss fight es de coña, ¿vale? mata al CEO. el feo que ofrece una resistencia titánica yes. Yes. No sé si tiene algún tipo de opción you have me well. Now, Dispose of yourself, dispose of yourself te, te tienes que tirar y tal Just walk through the window no sé si tiene alguna otra solución, bueno, ya día para que lo veáis y Ay, la hemos liado, la hemos liado, la hemos liado, la hemos liado, la hemos liado. Nada, que ha molado hot, mucho. Y hot, nada. Y el artible de Superhot, super hot, que es más artible que hot, la música del Online Miami. Y ya está. Hot, ya lo digo. Bueno, aquí te dicen que si quieres más, que te vayas a la página de Kickstarter. Y como os decía, esto es el navegador <risa> Por muy increíble que parezca Aquí lo tenéis Esta es la campaña de Kickstarter Podéis ver el vídeo y... Ah, bien, me han mandado directamente la campaña En la campaña tenéis aquí abajo el enlace para jugar Tenéis que instalaros el, el plugin web de Unity Que no, no tarda mucho Es un poquito pesado después cargando Pero el juego se carga súper rápido Lo tienen bastante bien Lo tienen bastante, lo diré eh, optimizado así que nada, probarlo y podéis ver también en el vídeo algunas cosas más como por ejemplo de las espadas que son bolas un montón imaginaros lo de veros una, una bala que viene, tener la espada y poder partir la bala por la mitad <ríe> mola una cantidad bárbara así que nada este es el super hot con prototipillo y lo tienen para el año que viene para junio del año que viene dan las fechas salvo los, si cogéis la beta de early access que es de febrero yo posiblemente me pille una de las normales no, no sé ya veré y los quiero, los quiero, espero que no sea vaporware, joder, que este juego tiene una pintaca curiosa. Así que nada familia, nos vemos, esto es Super hard adiós.